Por equipo deportivo Rafa Gol, Gol, Gol, Gol, Gol.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 de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde, a través de la voz del Río Grande, 910 AM en la ciudad de Medellín. A esta hora ya enlazamos también nuestro servicio de televisión con el de radio, porque acaba de terminar el juego entre Atlético Nacional y el Deportivo Cali. Ganó Nacional 1 a 0 al Deportivo Cali en condición de visitante y sin técnico, porque no tiene técnico el equipo Atlético Nacional. A propósito, vamos a hablar de quién va a ser el nuevo técnico o posible técnico del cuadro atlético nacional, en algunos momentos por ahora, queremos decirles que este debate lo pueden sintonizar de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde, son tres horas de pura candela, 12 del día 3 de la tarde 910 AM y en nuestra emis emisora virtual www.rafagol.live. y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y el Medellín también en todo el lado. bueno Hoy se jugó una fase más ya de los cuadrangulares finales. Nacional acaba de derrotar al Deportivo Cali 1-0 y dijo que rompen al barco ya en los postrimerías del juego. Y la pregunta es, con Autori de local perdido en 3-1, pero hoy sin Autori, sin técnico, van y ganan 1-0. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa ahí? Solo va a explicar ahora el Profeta Verde. De esto vamos a hablar en algunos momentos acá en el Super Dale. Por ahora quiero que marquen nuestras líneas telefónicas para que participen de los premios que vamos a estar sorteando esta noche. Aquí, entre las personas que nos llamen. A ver, pónganme las líneas para que los oyentes vean. Ahí en la pantalla del televisor y llamen para ganarse los premios de Chrome que tenemos esta noche. Llame al 232-4604. Y el 01 5015 5015 y 232-4604, estaremos entregando balones, cachuchas y camisetas para los hinchas de Nacional del Medellín que en esta noche nos llamen a nuestras líneas y digan quiero participar. Así que deben de llamar y también deben de, mar de, de marcar las líneas y tenemos una pregunta que ya la va a dar. Es la pregunta de Rafa Gol Pensando en Grande y la va a formular en algunos momentos Don Elkin a quien le estamos dando la bienvenida a esta hora al debate. Don Elkin, buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros internautas, amigos televidentes. Este es el superdebate con los temas polémicos del día. La pregunta Pensando en Grande con Rafa Gol. ¿En qué año lograron su primer título nacional e independiente Medellín en el fútbol colombiano? ¡Pistas! Fue en la década de los 50, donde el verdolaga y el rojo, muy seguiditos el uno tras el otro, lograron su primer título en el fútbol de mi país. A propósito del equipo atlético nacional sorpresivo, la victoria del equipo verdolaga en Cali porque llevaba tres derrotas consecutivas que poco se ve, en este Atlético Nacional, en su historial desde los años 80, que acumule tres partidos consecutivos perdiendo, los acumuló y hoy saca la cabeza por encima del hueco Atlético Nacional y derrota un gol por cero al Deportivo Cali. Le entregó el balón al Cali durante buena parte del partido, pero ganó y es lo más importante en este momento de crisis, porque está en crisis Atlético Nacional sin un técnico titular y con eh, muchos jugadores discutidos y cuestionados que seguramente van a salir y deben salir porque les pesa la camiseta de este Atlético Nacional que no es para todo mundo. Es la gran enseñanza para el presidente Juan David Pérez y quienes contratan en Nacional. Esta camiseta no es para todos los jugadores. Además de ser buen jugador, mírenles el entorno. Y es nuevo lo, no es nuevo lo que estoy diciendo, pero se debe mirar. Del Deportivo Independiente Medellín eh, estuve en las oficinas del equipo rojo de Antioquia Varias novedades que más adelante las va a dar el técnico del equipo rojo, pero hay algo porque en la nota que hicimos, Alex y Mendoza, hay muchas cosas que por tiempo eh, no quedaron para decir al aire. Lo primero, Medellín está mirando buena cantidad de jugadores que actualmente participan en la semifinal del fútbol colombiano. Por eso muchos nombres de esto no se han dado y no se van a dar hasta que no termine la participación de estos equipos. Pero les adelanto algo de los nombres que han escuchado y hemos escuchado y hemos tirado al aire. Son jugadores que podrían llegar a Independiente Medellín y son buenos, ojalá se contraten. Señoras y señores, aquí hay alegría. Ha llegado el programa número uno de la televisión deportiva en Colombia. Bueno, muchas gracias a don Quindavó y, y sí, hoy... El Tolima empató con el Junior de Barranquilla en la capital musical de Colombia, en Ibagué. El partido quedó 1-1 y podríamos decir que estos dos equipos jugaron para Atlético Nacional y también para Cali. ¿Por qué? Porque ahora Tolima queda con 6, el Junior queda con 6 puntos y después queda Nacional Deportivo Cali con 4 puntos. Así que hay oportunidad todavía para, para estos dos equipos. Este grupo no se ha definido aún. Como el caso del grupo A, que prácticamente se puede decir que está asegurado Millonarios. Todavía falta, pero Millonarios va bien, va punteando en estos momentos. Eh, y vamos al debate, vamos a la polémica. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton de Medellín.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 patrocinios, mega eventos, derechos de televisión publicidad en vallas electrónicas en todos los partidos del fútbol contáctenos 444-6529 usted quiere que su publicidad esté en los estadios, en los partidos de fútbol en las vallas electrónicas, llame 444-6529 Global Sport y Vamos a la polémica, vamos al debate. Esta semana estuvo muy agitada para la nacional. Primero, porque hace ocho días se perdió el partido aquí frente al Deportivo Cari. El técnico Almirón puso su carta sobre la mesa, el técnico Autori puso su carta sobre la mesa a disposición de los directivos. Los directivos decidieron enviarlo a que dirigiera el partido allá en Río de Janeiro para enfrentar a Fluminense. Goleada catastrófica, 4 por 1, pudo ser mucho más. A los 11 minutos del primer tiempo, Nacional ya perdía 3 a 0. 11 minutos del primer tiempo y perdía 3 a 0. Ese gol, de, ese gol que marcó Nacional de pronto le puede ayudar en algo. Lo cierto es que el miércoles va a ser el partido acá de, el partido de, de, de retorno de vuelta frente a Fluminense. ¿Quién va a dirigir Atlético Nacional? En Nacional no confirman, pero tampoco desmienten, porque hay un run run, hay un rumor de que es Juan Carlos Osorio el nuevo técnico de Atlético Nacional. Ayer salió un colega nuestro que está en Argentina, Jaime Orlando Dinas, y habló sobre la llegada, confirmando él, él confirma y reconfirma de que el técnico de Nacional se llama Juan Carlos Osorio. En Nacional no dicen absolutamente nada. Ahora en la transmisión del Partido Nacional Deportivo Cali, hace aproximadamente, antes de empezar el partido, como 10 minutos antes de empezar el partido, lo ubicamos en Argentina, y el señor Dina dijo, no me puede desmentir, ni el Papa, ni el presidente Nuque, ni el presidente Uribe, ni el presidente de la FARC, ni el presidente... De... Me pueden desmentir. El técnico de Nacional se llama Juan Carlos Osorio, pero en Nacional... No dicen ni mu. Entonces, el que calla otorga. Y, y, y lo raro es que mañana llega Juan Carlos Osorio a Medellín, se regresa a Argentina. Entonces.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 lo voy a entregar a los hinchas de Atlético Nacional este guante de Mr. Villar para que jueguen Villar porque ahora ya él comenzó a jugar Villar a tres bandas bueno, eh, vamos por lo primero lo que pasó ahorita en el estadio del Deportivo Cali fue simplemente un cobro de factura que tuvo el Cali por el partido de Copa Suramericana y yo no entiendo cómo el Cali que no tuvo que viajar como si lo tuvo que hacer atlético nacional acabó prácticamente arrastrando las piernas y lo de nacional es simplemente porque como hoy no había responsabilidad de nada pues igual la hinchada está esperando que, que, que perdiera o que ganara todavía no está metido entre el grupo de finalistas la hinchada esperaba ...la hinchada contaba con un pequeño margen... ...que él gana los, tres partidos que le, los dos partidos que le faltan... ...para clasificar... ...con ese pequeño margen... Pues, ...que matemáticamente vale, porque ahí está... ...pero como viene jugando el equipo... ...esa presentación infame que hizo... ...en la ciudad de Río de Janeiro, en el Maracaná... ...el partido hace ocho días ante Deportivo Cali... ...pues hombre, es sorpresa... Y yo creo que un partido cali-nacional no puede ser sorpresa que lo gane cualquiera de los dos. Pero hoy es sorpresa por las circunstancias que rodean al Atlético Nacional. En lo que pude ver después del gol, que lo pone en ventaja, Nacional acudió a la vergüenza deportiva. La vergüenza que les ha faltado enormemente en el trayecto del campeonato. Vergüenza que no han tenido... Porque ha sido un equipo, Dios me lleve, Dios me traiga, a que se fue Autori, sería Autori el desvergonzado. Porque, ojo, a lo mejor Nacional clasifique, a lo mejor sea campeón. Tiene posibilidad. Pero este equipo hay que hacerle una reingeniería total. Y esa la va a hacer Juan Carlos Osorio. Yo no sé por qué hay que llamar a Dinas que no tiene nada que ver con Atlético Nacional. Él fue el que me la noticia. Saber, para saber que el técnico se llama Juan Carlos Osorio. Es que eso está cantado, eso es elemental. Juan Carlos Osorio dice, en el fútbol de clubes del mundo, solo dirigiría Atlético Nacional. Sí, pero él se sí atrevió a poner el Twitter confirmando que el señor Juan Carlos Osorio no dijo, es posible. Confirmado, no, es que Inas pues puede, Inas puede decir misa, ah, pero que Inas y confirme... nosotros le estamos dando eh, sí, el crédito, crédito a él. Está correcto, pero, pero Dinas puede decir misa, pero es decir, él no puede confirmar nada de Atlético Nacional. Ah, vos, ni el o, Papa eh, lo puede cuándo? Porque en acá, tu Twitter, el negroluciano.com. No, no lo ¿De, de cuándo no acá? Lo pusiste de, confirmado. ¿De, ah, de cuándo díselo, acá? ¿Le sí, hubieras dado la vuelta al mundo? Porque la gente te cree más a vos, estando en Medellín que al negro de, Dinas de, ¿pero de ¿qué hacemos? Cua, tuvimos que acudir al negro Dinas No, ¿sí? es que es que yo estoy diciendo lo de hace tiempos. Hace tiempos, pero de cuando acá Dinas es accionista de Nacional o es presidente de Nacional o es... Dinas es un periodista como cualquiera de nosotros. Está en Argentina en estos momentos. ¿Y, y, ¿Y qué tiene, tiene que esté Osorio? en Argentina? Porque está allá, bueno, y allá y qué tiene que esté en Argentina? Es que le... no me han dejado explicar por Cosorio. es técnico de Nacional. Él lo dijo muy claramente, el único club del mundo que yo dirijo club, club, se llama Atlético Nacional O sea, Nacional, no y resulta resulta que ese mismo día le llegó una super oferta del equipo Atlético Mineiro de Río de Janeiro y al otro día, eso fue un viernes al otro día sábado llegó la directiva del Mineiro a, a, a que le firmara el contrato Les dijo que no, que no porque él es fiel a su palabra que el único club del mundo que él dirige ...se llama Atlético Nacional... ...él es fiel a su palabra... ...y entonces aparece ahí... ...la, la línea... ...se traza la línea... ...¿qué quiere Juan Carlos Oserio? ...dirigir a Nacional... ...¿quién es el dueño de Nacional... ...Antonio Ardila... ...y entre Juan Carlos y Ardila Antonio... ...hay una relación absoluta y total... ...de grandes amigos... ...que se aconsejan... ...mutuamente... ...y que se estiman y se aprecian... ...entonces en una coyuntura de esta... ...en un problema de esto... ...cuando Nacional sale el técnico Pablo Autori... ...y yo repito... ...el de menos culpa en la crisis nacional es Pablo Autori... ...cuando Nacional sale de Pablo Autori... ...¿quién queda? ...la alternativa de Juan Carlos Osorio... ...para llenar una vacante... ...que hay en Atlético Nacional... ...es que eso es elemental... ...eso es claro... ...eso es contundente... ...entonces... Van a jugar con el misterio porque Perico Díaz quiere que sea Luis Fernando Suárez y publica en su en, su re, en esas redes ¡Me confirma! Es que Perico Díaz puede decir ¡Confirmado! Luis Fernández Suárez, técnico de Nacional Pataquiva Fernández quiere que sea Sánchez Escobar, el otro quiere que sea Leonel, el otro la Alexis García, cada quien tiene su candidato pero el único candidato real, el 1A, se llama Juan Carlos Osorio. Y ojo, si no se da la llegada de Juan Carlos Osorio, es porque Nacional no le puede cumplir unas condiciones que él va a poner para tomar el equipo. Porque en todas cosas ha visto el equipo todo el torneo. Lo conoce de pe a pa y sabe dónde están las fallas. Y tiene unas condiciones. Y obvio, si, si no se las cumple él es un técnico de cartel internacional, González, no se va a arriesgar a, a, a, a que más en Atlético Nacional. Usted, señor González, lo veo haciéndole el quite por si de pronto no. O sea, usted no tiene la seguridad de que Osorio viene. Así de sencillo. Sí. No, Gustavo no, no, Osorio, no, no, sí. ¿usted qué dice, señor no, Gustavo menos Osorio? el señor Dinas dijo, confirmado, confirmado, el señor Juan Carlos Osorio es el nuevo técnico de Atlético Nacional. Tiene argumentos porque el tipo tiene la fuente, entonces... Como tiene la fuente, hay que darle el crédito respectivo. Y mire, usted señor González que está tan acomodado cuando, cuando en el transcurso del partido dijo que eran unos miserables, no sé qué. Hermano no, Nacional no. ganó por un golpe de suerte. Nacional hoy en Cali ganó. ganó por un golpe de suerte. Pero, Así no, de sencillo. Pero ganó. Porque mire, pero ganó Nacional, y estamos en finales. Nacion, Nacion, Nacional es que tuvo... estamos jugando Ven, finales. Mire, mire, mire, mire. Nacional hoy tuvo juego. Pregunto, tuvo juego no tú no lo tuvo tuvo fútbol no lo Pero tuvo ganó. señor Aldo Leao Ramírez y toda la mesa está de acuerdo que, que no que fue el conductor era. de Nacional entonces de qué estamos hablando nos mintamos hombre y, y ahora pero, dice pero te ha la, la victoria de... nacional no, dice, dice el señor no, no, a mí a la no la me victoria duele nacional. nada a mí no me te duele nada la gracias victoria a Dios, nacional gracias a Dios a mí pero no me duele no. nada gracias pero a Dios no. gracias a Dios a mí no me duele nada nunca en mi vida me he tomado una pastilla gracias a Dios soy un tipo muy sano hay, hay sí. otros y a vos que, que te sabe. toca tomar pastillas Entonces, eres yo, muy yo sano yo no yo no yo eres no le puedo mentir a la gente yo no le puedo mentir a la gente yo vi el partido y lo transmití con Rafa Gol y el segundo tiempo el charrúa, entonces no puedo venir aquí a decir que Nacional fue un, un lujo de que Nacional fue un lujo en Cali que tuvo fútbol que tuvo juego porque además lo tuvo. Mire el señor Aldo Leao Ramírez, yo no sé cómo no lo sacaron del pelo en el primer tiempo. No tocó la pelota. ¿Qué jugada de gol creó el hombre? ¿Qué pasa en profundidad pero ¿cómo te arde, puso? ¿no? ¿Cuándo pisó a área el señor Aldoreado? Porque te arde? que ay, yo sepa, porque, no, polería, no, no, a mí no me duele nada. Yo, no, a mí no me duele Entonces, nada. A mí me paga Rafa para que yo diga la verdad. A mí arde? no me duele nada. No polería. me duele nada. Ay, ay, nada. Ay, ay, ay, ay. Y nunca he tenido que ir al médico, ay, ay, gracias a Dios. Ay, ay, Entonces ay. no me duele nada. Son, no muy me duele nada. No, no, no. Solo porque yo no puedo. Yo no puedo. Sano, yo no puedo, yo no puedo aceptar, yo no puedo aceptar Salecita que el señor venga y diga que hoy Salecita tuvieron vergüenza. Que, que hoy tuvieron vergüenza? Un golpe de suerte, un golpe de Salecita gracia Salecita se les apareció Palería. en Cali con Salecita. un gol de tiro libre porque Salecita. Nacional Salecita. Nacional a qué horas? Yo en Salecita mundo veloz a lleva las Estadísticas del partido. Salecita nacional Palería. exigió, a, a, al, arquero ah, exigió al arquero Camilo Vargas. Lo exigió al arquero Camilo Vargas, dígame, dígame. Son, mañana. Muy sano, hombre, diga, estamos, son muy sanos, estamos muy sanos. Ah, no vas a hablar ahora tampoco, Velosa. Bien. ¿Cómo le parece que hablamos Bien, mañana? <risa> Listo, chao, Velosa. Chao, uno menos. Hombre, a, a, a esto no hay derecho. Osorio. Viene uno un programa de televisión que es debate y el señor Velosa me sale con que mañana... No, chao, ya, despedido. Siga Rafa y entonces presenta al gordo Arroyave. Presenta al gordo Arroyave. No, ya usted dijo que mañana. no. No, no, no, minuto a minuto, No, no, es que, no. no es que me, Cuántas no, no, oportunidades no. de gol creó Nacional, no las tuvo. No, a ver no, las sí. oportunidades de claro, gol. Claro. A ver cuando Camilo claro Vargas. Las... No, no, no, dígame, no, dígame, dígame, Camilo dos, Vargas. Claro, dígame, Camilo tú Vargas, cuándo sí. voló de palo a palo. Claro las pelotas en el palo tú. que tuvo en el primer tiempo. Y Además, comenzando, el segundo, comenzando, en comenzando dinero. Estrelló una pelota en el palo. Bueno, bueno pero entonces, entonces en... hombre Osorio, no, no digamos lo Osorio, que no es. Hombre. Te felicito. No, no digamos lo que no es. Eres un hombre sano. No, no digamos puro. lo que no es. No te ya. tomas una no, no, pastilla. No, no, no, no. Solo que mentalmente te afectas demasiado cuando se trata de nacional. Ahí sí te enfermas. Ahí sí te enfermas. No vengas. a estás no, enfermo, no vengas. No vengas. No, venga, no, no, no vengas a decir mentiras por, no, no vengas a mentirle a la gente no vengas a mentirle a, gente, a mentirle a la gente porque mientras vas a mentirle a la gente te salgo yo al quite yo te salgo al quite mientras vas a decirle mentiras a la gente porque cuando Nacional cuando Nacional juega bien yo digo que jugó más bien. Mire, contra el Cali, contra el Cali aquí, palerida. contra el Cali aquí, bueno, ya, contra salecita, el Cali aquí, jugó salecita, mejor, contra el salecita, Cali aquí, jugó salecita, mejor y perdió, salecita, pero jugó mejor salecita, porque tuvo más juego, más fútbol. Hoy no, ya, González, hoy no tuvo nada de eso. No tuvo nada de eso. Amarilla para Luis Sánchez. No, no, no. El No, no, no. ya tiene la palabra nacional. y usted lo está cortando. Es que sano, sano mentalmente. Vamos, Nacional. Se enferma. Bueno, la enferma, Nacional. La enferma. Sí, ¡Hola! ¡La enferma nacional el tipo! ¡Caca! Eso ¡Es algo ya. Modo, se enferma! ¡Veloz, hable! Ay, no, rafa, ¡Hola, ¡Hola, Hola, ¡Hola, enferma hola, hola! hola te enferma nacional! hablando, hablando, ¡Hola! ¡Hola! es en el ¡Hola! de aquí! ¡Hola! ¡Hola! enferma nacional! ¡Qué pena todo. con usted! Pero me va a tocar sacarle la roja. ¡Hola! Bueno, pues, pues pues ¿a qué la ¡Hola! ir, hermano, lo mando para la casa. Primero que todo, Rafa, a la gente que quiere el guantecito azul de Mr. Villar, nos a llamar a lo largo del programa. Segundo, eh... Llamamos a Dinas porque Dinas dijo una cosa muy cierta, el dueño de Atlético Nacional no vive en Medellín, ni vive en Bucaramanga como vivía en una época, o vivía en Bogotá o en Roma hace dos años vivía en Roma, el doctor Carlos Ardila Lule ahora vive en Cali y el, eh, eh, decía Dina, se ha encontrado varias veces con Ardila Lule, yo creo que fue por allí donde supo la noticia y se adelantó no de al resto porque la noticia bueno, la dio González. no, pero el tema la, eh, No la noticia la sabía González, pero nunca ya, la dio ya, ya. ¿qué Suf... clase ya, de pedidoismo es ese? señor Osorio, ya sí, suficiente, suficiente. amarilla, amarilla para usted y... si, si te ya usted, te usted no puede hablar no. usted no el puede hablar tiene amarilla, debe no señor no nadie. puede hablar porque tiene amarilla y del partido Rafael partido de hoy, sí tuvo acciones de posibilidad de gol atlético nacional, el primer tiempo 3 en la etapa complementaria 3 entonces sí la tuvo acciones de gol, palería. ah que no voló de palo a palo el arquero o rival o esto y lo otro, pero tuvo acciones impresionantes como aquella primera primera opción, una media vuelta de, de barco que pasó en los 5.50 y no alcanzó a... a, a, a, a, a, a, a, a, a brando no alcanzó, la a, no alcanzó la a impactar, pelota pasó, impresionante una ah, pelota impresionante sí, sí, movimiento dentro del área de barco, pero Pelo y es lo otro, lo otro es, el, el penal. Se, va, el, se va, se va a O sea, que me la arroja a si no mí, yo me voy. O sea, ¿Sale, me... He... No, Para escucharle a es Roja. roja, es, no, roja. no, no, no. Los no, dos, fuera. Ah, yo, ¿por qué? Se van los dos, no, no, se van los dos. Roja y Roja, los dos se van. Ya, listo, hermano, ya. Ah, no. Yo no puedo caminar, pero me voy a ir. Tranquilo. Claro, claro, claro. Sales. Salecita para El tipo está enfermo cuando Nacional no, algo bueno. Salecita para bueno, está enfermo por Nacional. Acá acá. No enfermo nacional, acá acá viene, acá acá viene el tema de Fuera eh, fuera, hermano, qué sí. pena. Aquí viene el tema de que se, encien, se encendieron las alarmas en Atlético Nacional. Algo pasa adentro. Puede llegar Juan Carlos Osorio, pero algo pasa adentro y tiene que limpiarse ese adentro <risa> en el conjunto. De, porque no es no es coincidencial que cada uno de los técnicos que ha pasado por Atlético de, eh, por Nacional después de Reinaldo Rueda, por supuesto, ha dicho una cosa que sucede dentro de Atlético Nacional. no Recordemos lo de Lillo: dice, hay un mar de fondo que tiene que ver con otras cuestiones dentro de Atlético Nacional que se tiene que limpiar. Luego, Autori dice, las puertas están abiertas para los que quieren, quieren venir de afuera, ¿no es cierto? Y hay personas en el equipo con otras ideas, con otras ideas, lo dijo Autori antes de irse para, para Brasil. Andrés Botero cuando llegó al equipo, Rafa y compañeros inteligentes, dijo Andrés Botero, venimos a poner orden en la casa. Sí, apenas duró un año, escasamente un año eh, eh, Botero. Se le preguntó en esos días, le pregunté, doctor Botero, ¿y qué tiene que ver? Con...? Me dice, no, no quiero hablar, no quiero... prefiero callar, prefiero callar sobre lo que está sucediendo internamente en Atlético Nacional. En las redes sociales muchos le siguen diciendo, indagando que el cáncer es Juan Pablo Ángel. Ya se sabe que Juan Pablo Ángel se fue para Estados Unidos, se fue para Los Ángeles y todas las cuestiones. Pero, Rafa, recordemos que Juan Pablo Ángel fue el que contactó a Autori en el mes de octubre, ahora en el mes de octubre. Nosotros sacamos a Jorge Barraza al aire, lo llamamos al periodista, al, al connotado periodista argentino, porque dice, dice Barraza, me encontré con el técnico Autori en una calle de Río de Janeiro, donde me confirmó, perdón, de España, donde me confirmó que eh, eh, Juan Pablo Ángel... ...en representación del Atlético Nacional... ...me querían a mí en Atlético Nacional... ...entonces Juan Pablo Ángel es el que hace el contacto... ...entonces ¿se ha ido o no se ha ido Juan Pablo Ángel... ...del Atlético Nacional Fui si fue el que le hace el contacto al conjunto de Erdolaga... ...bueno, luego se habló después de la indisciplina... ...de Magnelli Torres... Almirón no lo quiso... ...sacaron al, a, a Magnelli Torres y hoy se habla de un cuarteto que parece es el, el, el Sindicato Atlético Nacional... ...se habla de Enríquez, de Aldoleado, de Ocanegra y del Pollo Vargas... ...que coincidencialmente, Rafa, fueron los únicos jugadores que conoció Osorio en esa época... ...cuando fue victorioso seis títulos consecutivos desaparecieron muchos jugadores, los vendieron y los únicos que hoy permanecen en el equipo de esa época son estos cuatro jugadores mencionados, se está hablando extraoficialmente que estos cuatro jugadores se la pasan dialogando permanentemente con Osorio a lo largo de los últimos días, cosa que por supuesto mortificó al técnico autor y por eso también parte de la renuncia, mi estimado Rafa Es una radiografía de lo que está sucediendo internamente en Atlético Nacional, pero que tiene que limpiarse para que Juan Carlos Osorio llegue ...y de resultados positivos. Bueno, ¿cuál es su versión? Buenas noches, Juan Diego. Muy buenas noches, Rafa Gol. Eh, hace un instante que estábamos pues, en la transmisión de radio del partido de, de Nacional. Pues, yo sí tengo que decir algo, qué pena, pero Nacional jugó muy buen partido en Cali. O sea, me parece que hizo un, un buen compromiso. Creo que eh, las acciones de gol fueron latentes... Creo que la primera parte, lo único para rescatar el Deportivo Cali fue ese balón en el palo de Dineno. De resto fueron llegadas. Brandon Caicedo tuvo dos acciones. Una que salió desviada y la otra que fue una habilitación a Vladimir Hernández que no pudo definir. Y eh, aparte de eso, la de Barcos que cruza un balón y Brandon Caicedo que no puede entrar a, a empujar la pelota para, para lo que pudo haber sido un gol de Atlético nacional. Entonces, tuvo volumen de ataque, no fue tan, tan fuerte, no fue tan un equipo tan superlativo, sobre todo en ese manejo de volantes al ataque decíamos en un pasaje del partido que el equipo no estaba eh, manejando una elaboración clara en los volantes era más pelotazo, más buscando la rapidez de Hernández y de, y de Brandon Caicedo, y de pronto por ahí la asociación de barcos, y para de contar el Cali fue más asociativo llegó más, pero no tuvo la, la claridad suficiente para poder buscar el arco atlético nacional, entonces termina con un tiro libre de Boca Negra en el segundo tiempo que deja a este Nacional prácticamente pues hombre vivo dentro del grupo cuando por ahí se decía que ya estaba eliminado. Me parece que con este gol de Boca Negra se emparejó este grupo, se puso la cosa buena y creo que Atlético Nacional ha quedado, ha sacado un magnífico resultado y termina con un Deportivo Cali que lo dejó desesperadamente atacando y creo que por ahí logró, pues, hombre nacional... Alzarse con la victoria. Esperemos qué pasa. Hizo un buen trabajo Alejandro Restrepo, quien estuvo encargado del equipo. Esperemos cuando llegue el nuevo estratega a ver qué sigue para este nacional. Si continúa la batalla, están las finales, porque hoy con este triunfo revive el espíritu del hincha Don Rafa Gol. Bueno, Andrés Cuello Núñez, el charrula, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos. Ganó Nacional, sí. pidiendo la hora. Bueno. Pero, pero, ¿Osorio viene o no viene? <risa> Creo yo que Juan Carlos Osorio viene. Buenas noches para todos. Aquí estamos en el super debate de, de Rafa Gol, como siempre por Teleantioquia, Antioquia, también grande, invitándolos todos los días del mediodía a las 3 de la tarde por AM910 de Todelar. La verdad, Osorio no sé si llega, se habla demasiado de que podría llegar. El tema es que por ahora es toda una máquina de humo, hay que soplar. Mucho humo, por ahora mucho humo. E inclusive gente que ha hablado con el propio Osorio, él desmiente la versión. Hasta ahora, oficialmente no hay nada. Pero que llega Osorio y que va a pedir refuerzos es un hecho. Con los jugadores que está, no creo, no creo que pueda eh, desarrollar todo su conocimiento y todo lo que él sabe hacer. Nacional. Sinceramente, jugó mal. A mí no me gustó como jugó Nacional. No me gustó. Y van a decir, ¡ah! ¡Qué coincidencia! El charruga nunca dice que jugó bien Nacional. No, no, Cuando juega bien, hay que decirlo. Nacional jugó mal, pero ganó. Ganó. Es como la otra vez. Jugó horrible, pero empató. Bueno, esta vez ganó. El más importante aún. Sigue con vida en el campeonato. ¿Te gustó Nacional? El tema es que terminó pidiendo la hora Nacional. Y la pero última si jugada del nacional, partido es un, tan, libre, del de es un tiro es libre. Es ¿Te un gustó tiro el de nacional libre nacional hoy? de... El angulo que la pelota pasa a nada del palo. Así que la suerte también estuvo del lado de Nacional. O sea, que ganó y por señor suerte Barcos, Nacional. Señor o sea, ¿no Barcos, te gustó el juego y te pareció que fue suerte Barcos, de Nacional? El señor Barcos, por si fuese poco, el señor Barcos, erró un penal. <risa> erró un penal que se la regaló al arquero. Y yo no voy a defender a Nacional y tampoco voy a defender a Medellín porque a mí, yo no soy ni hincha de Nacional ni hincha de Medellín. Yo soy uruguayo y a mí me pagan por opinar. Vos sos hincha de Nacional, es diferente Arroyave, vos tenés el corazón verde, es diferente, uh, uh, uh, completamente diferente, es como es Luciano, cubierto, es, cubierto. es como Gustavo cuando defiende, yo no, yo tengo que pregunta, decir lo que, que... gustó. Nacional a mí no me gustó que, como jugó Nacional, no me gustó como jugó Nacional, a mí no me gustó, el tema es así, es muy claro, Nacional ganó, sigue con vida y está para cosas importantes, ya te pero cátedra. no jugó bien, no jugó bien. El primer tiempo fue de terror. Es más, la pelota que vos decís, la pelota que vos decís que se la da para que Caicedo haga el gol. No, está dentro del aire y remata a él. Y le pega mal y la tira afuera. Caicedo que nos llega lamentablemente. Pero esa fue de las pocas. El cabezazo de dinero en el palo. Deportivo Cali tuvo más ocasiones de gol, pero no supo aprovechar las ocasiones que tuvo y pagó carísimo. Cueño, ¿Cuántas pero tuvo el, el Deportivo único, Cali, ¿Cuántas tuvo? El único equipo que tuvo de gol virtud claras, ¿cuántas para fueron? poder... ...hacer goles, en el primer tiempo fue el Cali... ...en el segundo tiempo Nacional se acuerda de empatar... ...y de defender... ...y acordate la última jugada del partido... ...Nacional termina pidiéndola ahora... ...y Barco se un penal Rafa... ...Barco se un penal... ...le pegó muy mal a la pelota y se la entregó al arquero... ...o sea, son cosas que no se pueden concebir... ...en un equipo grande como Nacional... ...que la verdad estarían todos los hinchas Nacional llorando... ...ahora si hubiese ganado en horas de la tarde... ...o Tolima o Junior, como empataron... Tiene chance nacional porque ganó, pero no depende de sí nacional. No, no. Y tiene que jugar su no te sigue gustando obvio? nacional entonces bueno, pues. no no no no es que no me siga gustando nacional no me gustó cómo jugó no, hoy no te gusta no no, verdad... no para nada cuando nacional juegue bien voy a decir que nacional jugó bien y ni vos ni nadie me va a decir lo que tengo que decir pero No, es muy, muy claro bien. cuando juegue bien nacional lo voy a decir no jugó bien ganó y eso es lo importante bueno bueno, en el, los términos, ya no habría que decir que, que jugó bien porque ganó. Vamos a hacer esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande.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 Proseguimos en el super de los temas polémicos del día acá. Hoy analizando pues la situación de Atlético Nacional. Con respecto a la situación de Atlético Nacional, ¿qué dicen los cibernautas a esta hora, don El Pues, hombre, aquí primero hay mucha división de opiniones en torno a que Nacional eh, jugó bien o no jugó bien. Y advierte que lo rescatable de todas maneras es la victoria. Le preguntan a don Augusto Veloz, a los hinchas de Atlético Nacional, pero no que Juan Carlos Osorio va a Inglaterra a prepararse, y si no es Osorio, ¿qué otros nombres han escuchado y ha investigado usted? Ah, sí, se conoció que va a ir, a, o, o, hace como dos meses se conoció que iba a ir a Inglaterra a un curso de, de intensidad de actualización teórico-táctica en fútbol, eh, pero también se conoce lo de, lo de Luis Fernando Suárez, hasta el Pedro Sarmiento se habló en estos últimos días, ¿no es cierto? pero yo creo que lo de Osorio es un fijazo, mi estimado amigo Luis M. de La Rosa le pregunta a don Juan Diego Arroyave Muñoz dice Luis M. que para él deben salir Lucumí, Machado, Vladimir, Aldo el Indio otro arquero de peso debe tener nacional o qué jugadores piensa usted deben salir y si está de acuerdo con la lista de este joven hay jugadores de ahí que deben salir, hay otros que deben permanecer pero me parece que los que no han dado rendimiento deben entrar en una evaluación del nuevo técnico y que sea él el que decida quiénes continúan o quienes se quedan le preguntan a mi amigo el charrúa, le dicen charrúa del Deportivo Independiente Medellín usted cree que por fin van a traer buenos jugadores o lo mismo de semestres anteriores, suenan unos nombres y se traen otros, pregunta soy escarlata de Antioquia bueno el saludo para el televidente la verdad por ahora todo una máquina de humo no hay nada, no hay nada oficial que más de prensa que cualquier otra cosa. La verdad, jugadores así, confirmados, ninguno. El más cerca es Cadavid, que pero hasta que no firme, todo humo. Máquina de humo, en medicina Aquí dice un internauta, les escribo porque acabo de pasar, voy en mi taxi por el sector de Belina, ya veo a Luciano en el vehículo. ¿Luciano se fue? <risa> <risa> Lo expulsaron. <risa> bueno, lamentablemente, hoy el señor Osorio, el señor Luciano, se hicieron expulsar, porque son las reglas del programa. Lamentamos mucho que ellos se hayan tenido que ir del programa. Yo sé que Gustavo, no sé, si fueron o no, si están en Belén o, o, o en dónde está Por ahí está, pero seguridad del el caso, canal tiene que entrar y sacar a Osorio, pues, ¿Ah? todavía que seguridad entre y saque a Osorio que está por no, aquí, no, es pero de antes. Él mientras no esté en el CERN, hay ¿Está por hay problema. <risas> Llamamos seguridad cuando no hay que ir CERN. Rafa, pero, Rafa, tengo, el CERN. Rafa, le tengo una listica rápidamente de Nacional. Al doleado contrat, vence el contrato el 30 de junio. ¿Sigue o no sigue? No. 30 sigue. de junio. No, va. Sí. para mí boca no va. Negra. Vence el 30 de junio, pero tiene ofertas de México y Brasil y quiere irse... De Nacional. A, a, de nacional. Bueno, entonces... Alexis a... Enrique sí. tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Dice Osorio que si llega el equipo, sería su asistente técnico número 2 después de Boccudio Paez. El 2 sería eh, Enríquez Omar Duarte, 30 de junio. Prácticamente ya lo han liquidado. Tenemos... Hoy entró al minuto sí. en los descuentos, entró Mardo Tiene opción de 1.5 millones de dólares nacional por este jugador. De Iber Machado finaliza 30 de junio con eh, contrato, pertenece al Algante de Bélgica. Eh, tiene la opción de compra de 3 millones de, de, de dólares a Atlético Nacional, ¿usted dejaría a, a, a David Machado? Ahí están los análisis que están haciendo por estos días. Entonces, bueno, son los análisis directivos. que solamente el, el, el técnico, Juan Carlos Osorio, en su momento tiene que tomar la decisión no, una quiénes quedan que y quiénes no. Hay una aclaración a que ver. hacer, mi estimado Charrua. Nacional en este momento depende de sí mismo. Para que no desinformemos, Nacional gana los dos partidos que le faltan. Al equipo junior de Barranquilla y al Tolima... Y clasifica porque Nacional acumularía 10 puntos y Junior y Tolima al perder con Nacional solamente tendrían la posibilidad de obtener 9. Nacional en este momento depende de sí mismo y he oído lo importante que fue la victoria de hoy, así no se haya jugado tan bien. Yo soy realista y los números no mienten. Si vos decís que bueno, que depende de sí mismo, depende de sí mismo. Ahora, futbolísticamente ah, hablando, mamita es querido. Ah, no eso es pero otra gano. cosa. O sea, o sea, hoy lo, lo, pero al final expriman los números. Es. Hoy lo que tenemos que destacar es la victoria de Atlético Nacional que no tenía con qué, Realmente pues yo narré el primer tiempo. Un desastre, Rafa. Pues porque tenía que venir a, aquí al canal... A ubicarlo del programa, pero me parece que hoy Nacional en el primer tiempo. Hay muy regulares en Rivera ¿Ah? las escuelas de primaria para las matemáticas del Charrúa, ¿no? Sí, pero un, desa un desastre. ¿no? Sí. un equipo que está sumando en finales. un me desastre acordando no de tu entiendo. ahora. De a mí no me cabe. Hermano. Gana Nacional el partido en Cali, no hace tan mal partido. Y que es un desastre. En finales, prima lo que sumen los equipos. Mire, de, de nueve puntos se consigue, lo que sigue estaría en la final Pero de del Borobiano. De ¿Y dónde queda todo lo que se ha dicho de Nacional? De acá, nacional ¿A dónde queda todo? ¿A dónde queda todo? hasta acá siempre y nacional, y nacional, te te nacional, vas, nacional? Te le te te vas a decir que no te gusta. Si no te gusta, no lo mires. Así de sencillo. ¿No te Siempre, no, siempre, siempre todo Nacional siempre. vive en Tinailandia, no. es, es impresionante, todos nacionales. No. no, no es así, Juan. Juan, no, cuando no, no, juega no, no. bien, juega no, bien. Cuando, cuando mira, juega mal, vos, juega vos, mal. Vos jugó mal lo que la pero, pero que no te, te cueste decirlo. Que no v te cueste decirlo. Si te gusta, no te, si si sí te, no te gusta. que sí que jugó mal. Lo único que pasó fue el gol de boca negra, que fue un golazo de otro partido. ¿Y qué significa ese gol de boca negra? Bueno, pero ¿qué significa eso? Negra, bueno, Nacional, ¿Qué significa? ¿Qué significa, hombre? 4 a eh, 1 ya, con Fluminense. Suficiente. Ah, no. Amarilla pero, pero, pero 4 a 1 con Fluminense. Amarilla para el ¿Pero charrua. qué partido? Ya, suficiente. Ah, no, es, es, creo es que, increíble. La cosa que uno tiene creo que nos va a tocar no. tener el, el no, programa, no. Con, el no, programa no. con el cirujano y la no, voz. No, pero haz lo, no, la, no, lo, como van las cosas, este programa hoy va a terminar por susto. Ya, suficiente los dos. Sea lógico, hombre. No, ¿qué es lógico? Amarilla, Amarilla para Juan no, Diego. Ay, no, no, no. no, no. Logico, ¿de Creo dónde? que me va a tocar terminar el programa hoy con Velosa que con está conductado y la voz. Muy bien. A ver, conductado. vamos a sacar ah, todos encima Bueno, bien. voy a hablar del Medellín, pero ah, no. que ya tiene técnico y voy a sacar una conclusión rápida de lo que ha sido pues eh, el triunfo hoy de Nacional y la posible llegada de Osorio que Nacional no dice ni mu. Y el técnico lo desmintió, pero Parece ser que mañana llega a Colombia, porque está en Argentina, el señor Juan Carlos Osorio. Y mañana saca un comunicado Nacional, dirán: desde hoy el nuevo técnico de Nacional se llama Juan Carlos Osorio. Señor Veloso. Raba, que sí, por supuesto, este, esta victoria fundamental sigue sí con vida Atlético Nacional. Eh, dentro de la irregularidad del fútbol colombiano, las irregularidades del Cali y del Junior, es factible, ¿por qué no?, que llegue a Atlético Nacional. Es factible y numéricamente está, eh, está allí. Y lo otro es la profilaxis total que hay que hacer en la interna de Atlético Nacional para que no sigan sucediendo las hecatombes que están sucediendo en los últimos dos años. Rafa, yo creo que uno de los puntos para tener en cuenta es que hay que ser lógicos a la hora de contratar. Y la llegada de Juan Carlos Osorio, que sigue el rumor muy fuerte, así lo hayan confirmado pues por otro de, de otra región, creo que Juan Carlos Osorio es el que más puede salvar y poner a Nacional en un curso, darle un norte, y si recordamos... Cuando Juan Carlos Osorio fue nombrado técnico de Atlético Nacional, tuvo eh, a su haber lo que logró darle una identidad al equipo Atlético Nacional. Ahora necesito otra vez recuperar esa identidad el equipo verdolaga. No, Juan Carlos Osorio, si llega a Nacional, va a ser muy bienvenido. La verdad, es un excelente técnico. Además, él quiere mucho el fútbol de aquí. El tema es que Juan Carlos Osorio tiene que terminar con el sindicato. Es la verdad, es la verdad. Hay varios jugadores que hace años que están ahí que piensan que mandan y en realidad no mandan nada. Y cuando llega la hora de jugar y estar en la cancha donde realmente se deben mostrar, no lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué? Porque piensan que mandan más que el presidente. Entonces, ustedes saben a quiénes me refiero. Y en todo caso, y en todo caso, nacional, debe mejorar y mucho futbolísticamente. Y en tema de contrataciones, por ahora todo humo. Pero ojalá los que se hable que vengan y que jueguen y que demuestren lo grande que es Atlético Nacional. En el fútbol mexicano, una noticia acaba de campeón, Tigre de México, donde hay tres colombianos, Francisco Mesa, Luis Quiñones y Julián Quiñones, dando la vuelta olímpica en el fútbol mexicano. ¿Cuál viene para Nacional? De eso ninguno. Ah, bueno, porque es una máquina de un... A ver, Hacemos la pausa y ya estamos con ustedes. El aplauso lo hacemos en nombre de DirecTV, porque ya llega la Copa América y usted no se puede perder ningún partido de la Copa América, pero tampoco se puede perder ningún partido de la Copa Suramericana, donde está Atlético Nacional. Bueno, hinches de Nacional, ustedes quieren eh, ver el compromiso de la Suramericana, pues hombre, tiene que tener DirecTV. Inscríbase ya para que puedan ver al conjunto verdolar en DirecTV. Si Juan Ferguintero no se va a perder la Copa América Brasil por DirecTV, pues yo tampoco. Que no te pase lo del Mundial. Marca el numeral 332 o compra tu directv prepago. Así que no se pierda los 26 partidos de la Copa. De la Copa, que ya viene en Brasil, la Copa América, todos en HD. Y donde usted va a tener como todas las cámaras para que usted pueda chequear los partidos. Suscríbase en Medellín, pida este servicio en Medellín para que no se pierda ningún partido. De la Copa Suramericana con Nacional el miércoles aquí frente a Fluminense y de la Copa América. 18 días de la Copa América dos, ¿no? dos, Llame Medellín, es 605-2630. Y Funcrom. Soluciones script servicio de corte, estampación, sublimación. Vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias o políticas, llámanos, llámanos, FunCrom. 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados funcrom Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia.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 Seguimos en el superdebate Los temas polémicos a esta hora Enlazados también con la voz del Río Grande 910 en el AM Y de Live Para todo el mundo en nuestra emisora virtual Ya tenemos los resultados de la jornada La clasificación próxima fecha Y ¿Cuáles son los equipos más taquilleros del fútbol en Colombia? La plaza más taquillera Los datos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches Arbelay. Buenas noches, Rafa bueno, hablamos de las asistencias en la fecha número 4 de los cuadrangulares regular presencia de público en los estadios del país la principal estuvo en Bogotá con 26.745 espectadores la segunda en el estadio deportivo Cali esta noche con 25.020 espectadores y la tercera en Ibagué donde asistieron 10.502 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero en la ciudad de Medellín con 486.854 segundo en Cali 403.281 la tercera en Bogotá 297.794 espectadores, el equipo con más asistencia es nacional, 305.724 espectadores. Los resultados en el cuadrangular A, América 4, Magdalena 0, Millonarios 1, Pasto 0. En el cuadrangular B, Tolima 1, Junior 1, Cali 0, Nacional 1. Las posiciones están de la siguiente manera, en el cuadrangular A, primeros Millonarios con 10, segundo Pasto con siete, tercero América con seis, cuarto Magdalena con 0 puntos. Y en el cuadrangular B, primero Tolima con seis, segundo Junior con seis, tercero Cali con 4 y el cuarto es Atlético Nacional con 4 puntos. Y la próxima fecha, en el cuadrangular A, Magdalena enfrenta a Millonarios, América se mide a Pasto. Y en el cuadrangular B, Tolima enfrenta a Nacional y Junior será rival del equipo deportivo Cali. Y hay que decir que el día miércoles, el partido de la Copa Sudamericana, partido de vuelta, Nacional enfrentando a Fluminense a las 7 y 30 minutos de la noche con señal de Direct TV. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, don Carlos Arbela está perdiendo Nacional el partido 4-1 con Fluminense. Así que la situación el miércoles, hay que ir con todo, a ganar con muchos goles. Llegó el nuevo técnico de Independiente Medellín. Eh, el señor Alexis Mendoza. Correcto, correcto, Rafa. Eh, llegó con su hijo, que es el asistente técnico, y dejan a Lenny Maturana como segundo asistente técnico. Ahora, lo que preocupa es lo siguiente, dijo, yo espero contar... En el comienzo de la pretemporada, que es mañana lunes con ya refuerzos del Medellín, y hasta el momento no se conoce ninguno, ahora entiendo eh, el, todo el trabajo que está haciendo la, el, la Junta Directiva del Medellín, por ejemplo, de traer un gran volante armador, que está entre Johan Orozco, que está entre Jarlán Barrera, que está Alexis Zapata allí, pero me parece que no están equivocados, que están tocando tres nombres interesantísimos para reforzar al Medellín, lo mismo en la zona defensiva y la zona delantera. Nos parece que ha sido acuerdo la gente del Medellín con, con contratar a este técnico, traerlo para el equipo. Alexis Mendoza, que viene de una escuela como es la de Reinaldo Rueda, que ha sido campeón de América, y es un técnico serio, trabajador, y me parece que va a darle otra idea, otro, otra fisionomía a este independiente de Medellín que tanto lo necesita para el segundo semestre. Esperemos que Alexis Mendoza pueda contratar él y darle a los dirigentes una lista de jugadores, pero que él dé la lista de jugadores y que él termine decidiendo quién viene y quién no al plantel del poderoso Porque por ahora refuerzos en Medellín solamente de jamón y queso. No hay nada, nada, una máquina de humo. No hay nada de nada. Y Mendoza empieza a trabajar mañana y había dicho que quería ya los refuerzos para el día lunes. Si mañana ya no le presentan los refuerzos que él pidió, o por lo menos algo de lo que él pidió, ya empieza mal. Bueno. Hablamos con el técnico, el nuevo técnico de Medellín, Alexis Mendoza. Así habló con Don King la voz. Nota exclusiva del gran equipo de Rafa Golinares con el nuevo técnico del Conjunto Deportivo Independiente Medellín, Alexis Mendoza, excelente persona, gran profesional y ahora técnico del equipo rojo de Antioquia. Profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo asume la llegada suya a este Independiente Medellín? Bien, gracias. Un saludo a todos los televidentes. Eh, la asumimos con, con mucha responsabilidad, pero también con mucha alegría de estar acá en la ciudad, en, en el club y que eso nos permita hacer un gran trabajo que es lo que todos queremos que, que se pueda realizar y que esta llegada de nosotros eh, sea fructífera y podamos dar esa vuelta olímpica final del año. ¿Cómo se confecciona el cuerpo técnico del medallo? ¿Quiénes van a estar con usted? Eh, el cuerpo técnico lo conforma mi persona como director técnico, el profesor Alexis Enrique, asistente, el profesor Germán Rodríguez, preparador físico, eh, Lenny Baturana, asistente técnico, y David Zuleta, eh, preparador físico. Somos los cinco que conformamos el cuerpo técnico. Prove ¿qué posiciones ha pedido usted? Y si, pues, considera decir nombre muy bueno para nosotros, pero ¿qué posiciones principalmente cree que este equipo se debe reforzar? A ver, hemos, hemos estado en, en, en, con la misma idea, con la misma sensación de que lo que hemos analizado nosotros y también lo que la Junta también ha venido analizando es que el equipo necesita como una, una columna que nos pueda sostener y que en, una, en cada posición podamos tener un jugador que nos, nos mejore lo que ya tenemos y que eso nos permita eh, conformar bien el club. Eh, estamos solicitando un central por izquierda, un volante 5, un, un enganche y estamos en esa posibilidad también de buscar un, un extremo, un extremo ya sea por derecho o por izquierda que que nos dé esa posibilidad de tener variantes en la parte de arriba y que eso nos permita consolidar lo que tenemos. ¿Es cierto lo de Andrés Cadaví, que llegaría el próximo miércoles o es dentro de varias opciones que hay? A ver, eh, es una de las opciones que tenemos, no, no podemos decirte de que no, es una de las opciones que tenemos, hay otros nombres también. ¿Extranjero hay alguno? Sí, también hay extranjero. Quizás por la cercanía con usted y también de la misma región, lo de la Barrera es cierto. También es uno de los, de los nombres que han estado... Eh, nos han hecho llegar y que eso eh, está en, en estudio. Para quien habla eh, Andre Ricaurte, es un excelente jugador de fútbol y ha habido mucho debate que si en segunda línea de volantes que si en primera línea se puede utilizar el jugador ha dicho que se siente más como en primera línea pero para quien habla reitero el talento no se debe alejar del pórtico contrario pero usted qué idea tiene dónde se podría utilizar? A ver, yo soy de los, de los técnicos que me gusta hablar mucho con el jugador y, y potenciar lo que él quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Eh, creo de que eh, Rica, Ricaurte ha, ha hecho muy buenos partidos saliendo desde atrás, como también en algunas ocasiones que le ha tocado estar en la parte de adelante, también le ha ido muy bien. Es un jugador muy versátil. ¿Leonardo Castro si sí se va o usted lo tiene en los planes? Hay una posibilidad de que él pueda salir del club hay una, hay una posibilidad de que nos, nos permita que él vaya a otro club él no está haciendo eh, lo que a él le gusta actuando constantemente porque no ha tenido esa continuidad y estamos eh, haciendo lo mejor, la directiva está haciendo lo mejor para que él eh, tenga su mejor momento y que él pueda desplegar todo lo que es. Profe, allí llegado usted eh, al departamento de Antioquia y por número le digo, aquí está la mejor afición de este país, porque habitualmente se llena el estadio, el hincha de corazón acompaña, dígale algo a ese hincha de corazón del medallo a esta hora. No, solamente gracias por llegar aquí, gracias por permitirme llegar acá a su institución, que vamos a hacer lo que nosotros eh, sabemos hacer y un poco más porque el, el Medellín está en los primeros lugares que les guste lo que nosotros vamos a hacer en la parte futbolística y que este equipo los vuelva a enamorar nuevamente y que Dios permite y que a final de año podamos levantar esa copa nota exclusiva con el nuevo técnico del Deportivo Independiente Medellín, señores, ustedes allá en estudio bueno, muchas gracias a Don Quilabó ahí está el nuevo técnico del equipo que no desmiente ninguno de los nombres bueno, vamos para el cierre la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande, ¿cuáles fueron los primeros títulos en qué año de Nacional y Medellín? La respuesta la tiene esta noche el senador de la República, el doctor Carlos Andrés Trujillo. Buenas noches, doctor Carlos Andrés. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Nacional ganó su primer título en el 54 y Medellín en el 55. Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. Él es el senador de la República ¿Nombre completo? Carlos Andrés Trujillo González. ¿Desde hace cuánto senador? Del día hace ya, el del 20 de julio del año anterior. ¿Y qué le ha cambiado la vida siendo senador? Más trabajo, más compromiso con mi país, con mi departamento y con la gente. Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol, Nacional y Medellín. Ya el otro semestre a que hagan las cosas bien. Hay mucho por mejorar, sin duda alguna. Tendrán que reflexionar y el segundo semestre tendrá que vivir un momento distinto. Oiga, quién le compra las corbatas? Está muy bonita. La señora. La señora. ¿Ella maneja el control remoto en su casa? Todo. No ¿Todo? No solo el control. El remoto me compra las corbatas además también. Dale cambio a Rafa Gola ya con los muchachos. Rafa, cambio y además de un saludo especial. Gracias por todo, Rafa. Bueno, doctor Carlos Andrés Trujillo, muy amable por la respuesta. Por favor, un número veloz del 1 al 222. Estrella 16, 16. El número 16 corresponde a José María Ramírez en el barrio Robledo. Tres personas ven el programa, dos hombres, una mujer. A ver, usted Juan. 192. El número 192 corresponde a Carmenza Montoya en el barrio Fátima. Una persona ve el programa, ella. Ganó. A ver, Charrúa. 48. El número 48 corresponde a Elkin Betancur en el Itahuí. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. A ver, eh, señor Lamón. Del 1 al 792. 500. 500. Gana con nosotros Andrés Murillo en Santa Marta. Los días hasta ahora echen Y otro número es el. 150. 150, señoras y señores, gana con nosotros Iris Alzate. Iris Alzate. Bueno, eh, cerramos con vitrinazo, señor Cirujano. Bueno, en Ubaté rápidamente, Dilicet, Carla, Ana María, Sarita, Carlos Andrés y Paola en Cundinamarca y Diana Patricia Hernández en Medellín. Don Hugo Carvajal en sí. Conérico de Estados Unidos, don Félici, mi gestor preferido en Envigado, y Cristian Leandro Zapata en Roledo. Para Carolina Marín en el Hotel Cabo de la Vila y todo el personal del Hotel Cabo de la Vila. Yo para, tengo, a ver, eh, la Para nuestros amigos en Indeportes, Antioquia, en el Inter Medellín, un saludo muy cordial, don Jesús Aníbal Echeverri y el concejal Manuel Alejandro Moreno. Bueno, y para el cierre, para Robert Álvarez, para John Freddy Álvarez, para Jesús Toro, para Chucho Toro en Macedo. Y aquí para la gente del Máster, para Jader Pérez, para Oscar Lotero, Richard Carvajal,